saludos cordiales Luis de PRIXLINE emitiendo como siempre en directo PRIXLINE siempre emite en directo desde el escorial en esta ocasión en madrid el tema de hoy gracias a una pregunta que nos ha hecho arnetti segredo nos preguntó en el último vídeo eh, Cómo hago para convalidar eh, mi título en españa os leo lo, la pregunta que nos hizo hola luis bendecido día gracias por la información muy buena quisiera saber cuáles son los pasos para revalidar mi título allá soy licenciada de enfermería en mi país venezuela gracias de antemano por tu respuesta gracias a ti arnetti segredo muchas gracias por tu pregunta eh muy buena pregunta que le puede servir a, a todos los cricliners vamos a hablar hoy cómo homologar convalidar, revalidar nuestro título en españa vale entonces bueno los que estéis ahora mismo en directo que no se me olvide podéis poner las preguntas en el chat en directo al final del vídeo os las respondo vale y si alguna no me diera tiempo pues como la de Arneti para el siguiente vídeo los que lo veis luego pues ponerlo en los comentarios y ponerme los temas también que queráis que tratemos. Y cualquier duda que se quede en el tintero. De verdad, ponerme, ponérmela que os la respondemos. Eh, y por supuesto, el que no esté suscrito, que esté viendo esto, vamos, que se suscriba ahora mismo. ¿Vale? Y que le dé a la campanita para que en los próximos live, que Prisline siempre emite en directo, como os digo, os avise la campana, la aplicación, y emitáis en directo. El que lo escuche en Spotify, corazón verde, por fin. Y vamos al grano, ¿vale? Al grano. Vamos a ver, lo que tenéis que hacer eh, para lo que habéis estudiado que os sirva tenga validez legal en España, como el caso de Arnetti, se tiene que hacer lo que se dice la homologación, ¿vale? Si conseguís eh, homologar el título, pues ya tiene los mismos efectos que si lo hubierais estudiado um, aquí en España. Para antes de que se me olvide luego deciroslo, para esto no tiene nada que ver que si tenéis papeles, que si no tenéis papeles, que si estáis de turista es más lo podéis homologar incluso desde vuestro país sin necesidad de venir a españa ahora os voy a explicar cómo se puede hacer vale se puede hacer presencialmente o se puede hacer por internet e insisto esto no tiene nada que ver que si tenéis permiso de trabajo o residencia o sea que lo podéis ir haciendo ya y también os digo no todos los estudios hay que homologarlos es opcional hombre Sí es aconsejable pero si a alguno le da mucha guerra yo he hecho aquí entrevistas en el canal de Prisline, la podéis ver pues una informática de venezuela precisamente Arneti que estaba ganando 30.000 euros al año perfectamente no tuvo como homologar nada porque ya la empresa le reconoce directamente el título ve que lo ha estudiado ve que lo sabe hacer y la contratan vale ahora ya para temas para trabajar en la administración pues ahí sí que te pueden pedir más la homologación bueno a lo que vamos documentación para homologar el título en españa insisto si voy rápido luego le podéis dar al replay y también os voy a poner aquí en el comentario destacado del vídeo los enlaces, ¿vale? Oficiales para que tengáis ahí toda la documentación, como suelo hacer en todos los vídeos. ¿Qué os piden para homologar el título en España? Eh, os piden lo primero la identidad y la nacionalidad del solicitante y una copia compulsada. ¿Vale? Copia compulsada quiere decir que pues vais con documento de identidad y una copia. Y cuando lo entregáis, os ponen un sello como que está compulsado. ¿Vale? Y, y el originado os lo lleváis vosotros, para que no se pierda. Total, documento que acredite vuestra identidad y nacionalidad el título del que se pide la homologación vale y como siempre la copia compulsada eso quiere decir que llevéis una copia siempre de todo lo que presentáis el funcionario lo ve ve que corresponde al original lo compulsa y se queda con la copia el original vuelve para vosotros porque luego puede esto tardar mucho por supuesto a veces os piden que esté traducido al español vale pero como casi todos vosotros yo creo que lo, lo tenéis en español pero vamos el que no te pueden pedir también de todo una copia en español ¿Qué más os piden? Certificación académica de los estudios realizados, ¿vale? Con la copia compulsada. Tiene que constar en esa certificación académica lo que ha durado en años, los estudios que queréis homologar, el plan de estudios y las asignaturas que habéis cursado y los horarios, la carga horaria de cada una de ellas. Y por último, una tasa, ahora os digo lo que os cobran, pero depende de si es un doctorado o A, o unos estudios sencillos pues es desde 20 euros hasta 180 euros un doctorado ahora más adelante os digo vale los precios entonces ya lo sabemos identidad del que solicita la la homologación el título que se va a homologar lo que se ha estudiado el plan de estudios lo que ha durado y las asignaturas cursadas y el pago de la tasa vale y por supuesto todos estos documentos eh, tienen que tener la postilla de la haya que eso os lo ponen en cada en vuestro país a cada uno es un, un sellito como que está postilla se dice eso siempre os lo piden vale pasos para homologar el título pues mira eh, pues lo que estamos diciendo lo, el título y, y el plan de estudios tiene que estar sellado por, en el, por la autoridad de vuestro país y todo con la postilla ¿eh? esto de la postilla de la haya es un una, un acuerdo que hay internacional que todo lo que lleva lo de la postilla Luego, en todos los demás países que firmaron ese acuerdo, que son la mayoría del mundo, pues lo aceptan como válido. Entonces, todos estos documentos, insisto, tienen que estar apostillados, ¿vale? Esto lo hacéis en vuestro país, con vuestra autoridad educativa. Y luego ya cuando habéis hecho todo esto, tenéis toda la documentación reunida, firmada por vuestra universidad, apostillada, pues ya tenemos que ir al Ministerio de Educación de España. ¿Vale? cómo lo presentamos en el ministerio de educación de españa homologarlo pues de dos maneras lo podemos hacer por internet o lo podemos hacer presencialmente vale por internet hay una web del ministerio de educación y ahí lo, lo echamos por internet y ya podemos hacer el seguimiento luego os pongo insisto el enlace vale a esta web y también lo podemos hacer presencialmente descargamos el formulario de todo lo que hay que entregar para rellenarlo y luego lo entregamos en cualquier registro de la administración del estado español o de la comunidad autónoma para eso sí que hay que estar aquí vale pero podéis estar aquí como turistas o esperando que pasen los tres años para esto no os piden ningún ningún otro requisito nada más que lo que os acabo de decir ahora vale A un poquito antes entonces eh, en la web también te habla de copias compulsadas entonces qué pasa que cuando lo, la solicitud la hacemos online lo podemos hacer por internet y los documentos se envían escaneados pero luego nos van a pedir las copias compulsadas vale supongo que si lo haces desde fuera de españa pues lo, lo haces en el consulado de tu país en el consulado de españa más cercano a tu ciudad pues lo entregas ahí o incluso por correo vale que la solicitud se hace por internet pero luego siempre te piden la copia compulsada vale o sea que lo tengáis en cuenta eh, cuánto tardan luego en daros la homologación pues esto puede tardar a veces varios meses o incluso hasta un año o así 14 meses vale ¿Qué resultado puede haber? Pues que os den la homologación y vuestro título ya vale como si lo hubierais estudiado lo mismo aquí en España, la misma validez legal para cualquier cosa. Os pueden delega, denegar la homologación, tres líneas, si no cumple los requisitos que solicitan. Y por último os pueden dar una homologación que llaman condicionada. Quiere decir que le falta alguna cosilla y os lo dan os dan la homologación pero en la misma notificación os dicen lo que os falta para daros luego al final la homologación final vale es como una condicionada eh, Lo que os decía al principio del vídeo mmm, hay ciertos títulos mmm, eh, A ver esto de la homologación es para la, la formación reglada que se dice aquí en españa para la no reglada o no regulada no es necesaria la homologación ¿Qué es la formación no regulada pues por ejemplo los temas de administración temas de dirección de empresas temas de informática para eso nos piden la homologación para la formación reglada sí por ejemplo lo que nos dice arnetti de enfermería si luego quieres trabajar en un hospital público pues oye si tú tienes tu título homologado lo mejor del mundo vale pero insisto para muchas profesiones sobre todo privadas nos lo piden yo ya cada uno que haga lo que, que considere si le da mucha guerra o no vale hacerlo eh, pero a, a acordaros eso, que no para todas las profesiones es obligatorio homologar el, el título, el diploma o los estudios que tengáis a Hacerlo nunca va de más Ahora voy a los precios Mira, generalmente te vale unos 80 euros más o menos Vale, El que vea el vídeo ahora este en el momento que lo estoy grabando El que vea este vídeo dentro de años Pues esto lo estoy emitiendo en directo en el 2019 Habrá subido la tasa pero con licencia de un ingeniero superior, un arquitecto, te cuesta unos 80 euros Vale eso es lo que te cobra España. Luego a lo mejor tu país por, por hacer lo que os he dicho al principio os cobre también otras tasillas. Pero bueno, lo que os cobra España son 80 euros. Para un doctor, que es más, ahí ya eh, te cobran 118 euros. Y para una homologación de un diplomado, de un a estudios técnicos, un bachiller, un técnico de formación profesional, vamos, todos los estudios estos técnicos os piden solo 40 euros. Y freeliners. Eh, para temas que no sean universitarios, 20 euros. Módulos, enseñanzas así que no sean universitarias, 20 eurillos Y lo que os digo, el Gobierno de España está tardando entre 12 y 14 meses, más o menos, ¿vale? En dar el, la homologación o denegarla. Eh, diferencias entre ya hemos terminado prácticamente. Ahora vamos a preguntas entre. Ah, y os voy a dar las ofertas del día, que las tengo ahí guardadas, ¿vale? Que Freelink, como movemos muchas ofertas de trabajo, las ofertas que han llegado hoy, ahora os las leo. Bueno, que homologar, una cosa es homologar el título, ¿vale? Y otra cosa es convalidar materias, que son cosas distintas, ¿vale? Homologar el título, yo tengo el título de, de enfermería, como tiene Arnett y lo quiero homologar, hago esto, me lo homologan, ya me vale como si lo hubiera estudiado en España. Otra cosa es convalidar materias, que eso es parte de los estudios que, que, que quiero convalidarlos para luego estudiar lo que me falta en España, ¿vale? Diferenciarlo. Insisto, voy a dejar todos los enlaces, vale, y luego ya cada uno que lo busque por Google y que eso. Pero el resumen es esto, porque yo quiero haceros un poco resúmenes rápidos para que se entienda, vale. Luego ya que quiera profundizar que profundice. Eh, oferta del día, pre-liners, que nos han llegado hoy, vale. Eh, os las la leo ahora mismo. Espera, que las tengo por aquí. Vamos a ver. vinci hoteles busca camareras de pisos para hotel en tenerife el que se encuentra en tenerife o tenga planeado ir, ir para allá en tenerife en canarias vinci hoteles vale que lo busque y vinci hoteles está buscando en estos momentos camareras de pisos para trabajar en tenerife Otra oferta que os digo del día de hoy programador o programadora senior Frontend en Madrid. Eh, piden vuestro currículum y tenéis que enviarlo a selección arroba, rawson guión Os lo deletreo. Selección con dos C arroba rawson es R A W S O guión medio bpo punto es. Vale, programadores senior frontend para trabajar en Madrid. Pues esto yo he hice una entrevista a una chica de Venezuela que había venido, que era ingeniera informática, aquí la cogían fijo. Esta no tendría que homologar nada. ¿Vale? Que sepáis que para ciertas profesiones no es necesario. Selección con dos Cs r a w s de Salamanca on-medio b alta p o .es. Enviar ahí el currículum, ¿vale? y otra oferta de hoy del día es están buscando la cadena a ver trabajo en cruceros vale la cadena de cruceros disney cruise line Buscad en internet la cadena de cruceros disney cruise line escrito vale una empresa con gran reputación y posibilidad de desarrollo profesional tanto en hostelería como en turismo vale están buscando para trabajar en cruceros ya sabéis ir a google y buscarlo en este momento y supongo que cuando lo veáis también Otra oferta están seleccionando comerciales en sevilla para venta de servicios de telefonía particulares y empresas no necesitas experiencia comercial dice nosotros te la facilitamos la formación y las herramientas necesarias envíanos tu currículum a os digo el email es rrhh reticulae.com, os lo repito, pricliners, hh arroba reticulae.com, comerciales de telecomunicaciones están buscando, pero no pone que no necesitáis experiencia de ningún tipo, os, os forman, ¿vale? Y por último, esta misma empresa también está buscando en este momento eh, comerciales, promotor de stand para el sector de energía. El email hay que mandarlo al mismo sitio: rrhh.reticulai.com. Y la oferta, poner en el asunto promotor de stand, sector de energía. Vale, esto es para Asturias y para Madrid, aquí en España. Algunos me preguntáis si esto es con papeles o sin papeles. Pues, hombre, estas empresas no ponen nada, supongo que es con papeles, claro. Es que nadie va a poner que contrata gente sin papeles, lógicamente. A ver, Prilines, esperadme. Que voy a ver alguna pregunta más. A ver. Y ya finalizamos el vídeo, que tampoco me quiero yo alargar mucho. Un segundito que se me cargue esto. Eh, bueno, buenas tardes a todos los que os habéis conectado, a Jesús, a Estela. Muchas gracias. Uh, Nos dice Estela hola luis quería saber si se puede hacer un curso técnico en españa y si no está legal o sea no se tiene papeles buena pregunta mira estela para hacer cursos una cosa es lo del permiso de trabajo pero es que para estudiar nadie te puede pedir un papel hombre te van a pedir que te van a pedir tu dni o tu identificación pero lo puedes hacer perfectamente vamos en mi respuesta no soy abogado estudié derecho pero no, no soy licenciado en derecho ¿Vale? pero si sí, oh, vamos no lo veo ningún y ahora dice o toca homologar el bachiller como requisito para poder estudiar un curso técnico igual sin papeles soy de colombia claro buena también pregunta eh, si lo quieres estudiar aquí en españa lo puedes estudiar pero claro el bachiller lo tendrás que homologar el bachiller homologarlo ya os he dicho unos 20 euros cuesta y todo el trámite este pero claro si te, va, te lo van a pedir porque es que aunque fueras española te van a pedir el bachiller. Entonces, si vienes de Colombia, pues tienes que tener eh, tu bachiller homologado al de España. Y luego ya te matriculas y lo haces aquí, ¿eh? el curso técnico, vale. Pero claro, para hacer el curso técnico tienes que tener el bachiller. Y si lo tienes hecho, pues homologas el de Colombia o te haces un nuevo bachiller aquí. Yo creo que más fácil que homologues el de Colombia. Ya ves que la tasa aquí en España son 20 euros. Y para eso da lo mismo tu situación de de, de los papeles de trabajo porque esto es para estudiar hola alex buenas buenas tardes estamos ya finalizando el vídeo vale que escuchar a ver si tenía aquí otra pregunta los que tengáis preguntas ya te digo ponerlas en el chat o en los comentarios vale cuando lo veáis que yo luego las leo y, y os las respondo tenía aquí del otro día una que nos decía carmen ruth dice que tiene una invitación la carta de invitación Estoy mucho con que si deportan, yo no he visto que a nadie deporten, mira, si alguno de los que estáis viendo algún prisliner, le han deportado alguna vez, que nos lo pongan en los comentarios. Pero pues yo no, yo voy por la calle aquí por Madrid, no veo a la policía pidiendo papeles para deportar a nadie, de verdad lo digo. Tampoco tengo más información, si algún prisliner le han deportado, ha tenido algún problema de ese estilo, que lo pongan en los comentarios, ¿vale? Que no, mira lo que nos decía Alex. Pues mira, Alex, la carta de invitación no afecta al que te invita. Porque nos preguntabas el otro día, te voy a responder a lo del otro día, Alex, aunque veo que estás ahora en el chat. Tú nos preguntabas si un familiar te hace una carta de invitación, te vienes y luego te quedas aquí, te vienes como turista, pasas con la carta y te quedas. Al familiar no le acepta para nada, para nada. Esto es, mira, el ejemplo que os ponía. Si tú te haces una reserva de hotel, te vienes a España de turista, te haces una reserva de hotel, yo qué sé, para 10 días. Se supone que luego te vas a volver. Oye, Y luego decides quedarte aquí en España, ¿qué culpa tiene el hotel? ¿Qué culpa tiene el familiar de haberte invitado si tú luego has decidido quedarte aquí sin papeles? No afecta para nada al familiar la carta de invitación. El familiar te ha invitado para que tú te pases aquí unas vacaciones, 10 días por ejemplo en España, que tú luego has decidido quedarte, familiar no, el hotel, imagínate que lo has hecho una reserva de hotel. El hotel no tiene ni culpa ni nadie le va a pedir ninguna responsabilidad, ni al familiar ni al hotel. ¿Vale, Alex? Creo que está respondido. Eh, nada, nada, gracias a vosotros. Vale, espera a todos los prilines. muchas gracias de verdad a vosotros vale que nada que os dejo para no enrollarme mucho mañana tenemos otra emisión esta vez con sara que nos va a decir salimos un poco del tema de migración pero es útil para todos para los de españa y los de fuera y para todo el mundo cuidado con lo que ponemos en las redes sociales que nos puede afectar luego a la hora de si nos cogen en un trabajo o no pues mañana a, con sara estaremos un, sobre esta hora un poquito más tarde dentro de dos horas vale muchas gracias Prisliners, por haber estado ahí insisto el que vea esto y no esté suscrito que se suscriba y le dé a la campana vale y el que nos escuche en spotify corazoncito verde por fin muchas gracias chao chao chao Prisliners. Luis de Prisline, desde, desde Madrid España chao chao